Bienvenidos a una nueva cápsula de este tu canal, el maravilloso mundo del wrestling Vamos a hablar de varios temas Como pueden ver en la miniatura El escenario semivacío de noche de campeones de triple Ese escenario, ese establecimiento para espectáculos El aforo es de 10.000 mil espectadores. Se dice que entró aproximadamente 2.500 personas. Y a lo mejor estoy mal de cálculo, tal vez entraron 3.000, tal vez. Ver el paneo de triple A, nada más en Ringside, donde también hubo huecos. La gente se pregunta ¿Qué pasa con la industria de lucha libre mexicana? A lo cual, una página amiga en Facebook, hubo comentarios en relación al último evento del año de AAA, que sabemos muy bien, lo único que pegó de AAA fue en Monterrey, Nuevo León. La primera... Serie de 3 de triple manía 30. Estaba yo verificando la página, la página donde hay comentarios hablando de lo que sucedió en Noche de Campeones, la frustración hay veces del aficionado. Y me encuentro con un comentario de Mr. Iguana, ese luchador que trae un muñequito de peluche que se llama La Yesca, este es el comentario, de Mister Iguana, que a continuación se los voy a leer. Ustedes como aficionados, saquen sus conclusiones. Mister Iguana oficial. Fácil la temporada. Códigos de lucha libre, un signo de interrogación, al igual que resultados predecibles y deporte fuera de lugar. No quiero decir las palabras... Que hay veces se les va la lengua en redes sociales. No somos partido político, también menciona Mr. Iguana. La lucha libre mexicana sigue siendo respetada a nivel mundial. Bueno, la verdad, creo que ahí está mal Mr. Iguana. Ya relax, se quejan como si ustedes lo hubieran invertido a la función. Vean cómo se expresa un talento de triple a. Los demás llenos que tuvimos, ¿qué onda? ¿Nada? Pero bueno, mejor me voy porque no tardan en echarme la culpa. <risa> Dices, ¿es en serio, Mr. Iguana? ¿Es tu forma de pensar? Bueno, no va a hablar negativamente de la empresa que le da trabajo pero después me encuentro otro comentario perfecto el usuario se llama Benjamín Ortega todo es malo, los luchadores fanfarrones hasta el cuadrilátero eh, cambiaron por uno de seis lados me quedo con el Consejo Mundial más conservador con la esencia de la verdadera lucha libre mexicana bueno, tiene razón, sí Luego me encuentro con otro comentario de nombre Gavino. Voy a omitir mejor los apelativos, los apellidos. Eh, lamentablemente, Lucha Libre A inventó luchas donde ya se sabe el resultado y no está por demás recordar al villano que recientemente perdió su incógnita, las luchas mixtas. Bueno, ahí yo no sé a qué se refiere que perdió su máscara. Es una falta de respeto a la mujer a pesar de su preparación, nunca va a ser igual y los teatros que se hacen en el ring, el respeto que ya no se le ha, que se le ha perdido a la lucha libre, falta de creatividad en los nombres de los nuevos luchadores, <coughs> muchas... Bueno, muchas vaya faltas a la ética de la lucha libre, ojalá se retomara lo que es la verdadera lucha libre. Y hay muchos comentarios señores, algunos dicen es que el cocobicho eh, el elenco nuevo que apenas anda dando a conocer, poca difusión de los eventos, ni siquiera se sabía que iban a tener lucha, bueno, no sé a qué se refiere. Hubo tanto tiempo que se estuvo anunciando Noche de Campeones. Cuatro. El tiempo tan prolongado de la función en función creo que eso hace que el aficionado ya no tenga interés y no hay seguimiento. Yo digo como luchador y es entendible que los estragos que dejó la, el cocobicho para. para, bueno, fueron complicados. Ya no voy a leer más comentarios de este tema. ¿Qué es lo que está sucediendo en la lucha libre mexicana? ¿Está pasando algo fatal? No me canso de decirlo. Vamos a remontarnos tiempo atrás, a principio del 2022. Estamos viviendo tema muy fuerte económicamente en México. Sin lugar a dudas, el cocobicho dejó a la gente muy desgastada, no nada más en la industria de la lucha libre, en muchas cosas de la cual la sociedad pues trata de seguir adelante, tratando de generar una economía para la familia. La economía está mal, sí, en México. La lucha libre se ha denigrado también. Alguna vez escuché un personaje como Conan, de AAA, que ahora es el director creativo. Comentando que Mr. Iguana era muy mediático con el público, por eso se le daba importancia a Mr. Iguana, donde se presentaba, porque es un imán de taquilla. Dices, para lo que hace, siempre anda presumiendo ¿Y tú por qué no entrenas lucha libre? Bueno, el aficionado, no todo el aficionado entrena lucha libre. Y los que conocemos el negocio, sabemos de, ese, de este negocio. No necesitamos que nos vengan a cuentear diciéndole el luchador al aficionado cuando eh, te vamos a ver a ti arriba de un ring entrenando. La gente en México, hasta que no les muestras las pruebas, con tu, bueno, muy reales, te lo cree. Bueno... Están en su derecho. Felicidades. Pero lucha libre ha perdido la esencia. En redes sociales la gente se queja por el mal accionar, el tipo de luchas que ya no son creíbles. La gente ya no quiere ir a las arenas de lucha libre. Prefieren gastarse el dinero. De esas funciones que cobran muy caro Por ver más de lo mismo Mejor el padre de familia Se lleva a la familia A un entretenimiento más recreativo De los hijos Y estar en convivencia con la familia Dices Estoy de acuerdo Pues yo creo que sí El comentario que escuchábamos De un usuario en Facebook La gente ya se aburrió señores de lo que una persona vino a decir a México que la gente quiere entretenimiento, ya no quiere lucha libre clásica como las viudas del toreo. Los tiempos cambian, claro, claro, claro. Hoy en día la televisión no te va a pagar derechos de transmisión para ver líquido vital, no. Ahí está WWE con un contrato de mil millones de dólares con la cadena Fox por cinco años para transmitir SmackDown. WWE, cuando se hace cargo Triple H, hubo rumores que iba a regresar el formato TV14 para, pues no tanto familiar, sino para gente adulta. Todos nos quedamos esperando la era Actitude y nunca regresó. Yo lo sé muy bien que la televisión no te va a comprar esa transmisión por sus anunciantes, estoy de acuerdo, sí en México, el Consejo Mundial lleva décadas, nada más cuando estuvo Antonio Peña había líquido vital, y cuando Antonio Peña se va del Consejo Mundial, se terminó la era del líquido vital, sí para que el Consejo Mundial ofreciera al público, al televidente Lucha libre de entretenimiento Que el Consejo Mundial Hay veces no nos gusta Algunas cosas Estoy de acuerdo Pero hay lucha libre clásica De llaveo Tiene un recambio generacional sí. Sabemos que muchas veces Hablamos de los Atlantis No nos gusta Pero de ahí afuera Hay muchos luchadores buenísimos Bueno son muchos temas, vamos a ir paso a paso. ¿Qué sucede cuando me preguntan en el canal los usuarios, los suscriptores, acerca del Toro Blanco rush ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el Toro Blanco rush no tiene un campeonato en All Elite? ¿Acaba de llegar? Sí. ¿No conecta con el público? Pues no conecta. Y si no conecta con el público, no es recomendable que ese luchador tenga un campeonato de cualquier empresa. Sobre todo en Estados Unidos, como lo es la empresa Elite. Ya tuvo una oportunidad con John Mosley, por el campeonato peso pesado de la empresa, por el campeonato que ostenta Orange Cassidy, All Atlantic Championship, tampoco lo obtuvo. La gente pensaba que era una tarea fácil ser campeón Atlantic Championship y pues tampoco tuvo la oportunidad. Algunos dicen, el luchador mexicano es el trampolín para los talentos en Estados Unidos muchas veces y la respuesta es sí. El toro blanco Rush, por más de que veamos que tiene estampa de luchador, pero si no conectas con el público, ¿qué va a pasar? No hay una conexión, el público no está enganchado a tu personaje y por ese motivo no vas a tener un campeonato, la respuesta también es sí. No va a haber forma de que un luchador como Rush sea campeón peso pesado. ¿Cuántas veces lo he dicho en este canal que John Mosley Chris Jericho Cargaban con la empresa porque conectan con el público definitivamente. Jericho pues ya fue destronado por Claudio Castagnoli. John Mosley le prestó el campeonato a MJF. Que también tienen una conexión con el público. Pasando a otro tema. En México. Cuando se organizó un evento en Orizaba... Tampoco tuvo éxito. Los organizadores pensando que AAA había triunfado y que ellos también podían organizar algo parecido para llenar el recinto y fue totalmente un fracaso monumental. La gente molesta llevándose sillas, eso lo vimos hace varios meses. Se levantó una polémica muy grande. Que si el promotor, que si luchadores, vimos a un shocker por cierto, en esa función, perdido, pues, muy, no sé, vaya, con esa ansiedad que normalmente, pues, ya sabemos que Shocker lo ha confesado, que sus adicciones, bueno, <coughs> eso ya lo sabemos. Desafortunadamente no hay dinero, el promotor hay veces quiere llevar a las perlas de la Virgen sin tener una función asegurada, como garantía, sobre todo, para los luchadores. Muchos luchadores no regresaron la garantía y, por ende, el promotor perdió mucho dinero. Sí. ¿Qué sucede en este 2022 donde ya no hay credibilidad en la lucha libre? Algunos personajes quieren adoptar los estilos de Estados Unidos. Ya lo he comentado, AAA se ha convertido en una promotora más que una empresa. Algunos dicen, es que Conan es un creativo, por eso AAA lo volvió a llamar, porque se dieron cuenta que cuando el cubano llegó a The Crash, empezó a levantar la empresa. Dice AAA, no, regresate a AAA, te necesitamos. ¿Qué pasó con The Crash? Pues ya no ha tenido el push como lo tenía. Si bien es cierto, The Crash tuvo sociedad con Major League Wrestling, gracias a Conan, sí. Un poco de lucha libre underground, sí dices, Conan tiene relaciones internacionales para tener tratados con promotoras importantes en Estados Unidos y traer talento que sea novedoso a México para darle un push a las funciones de lucha libre en México, sí pero también hay cosas que no son acertadas prueba de ello es que la gente ya se cansó en redes sociales. Yo le diría a Dorian que revise redes sociales. Dorian, revisa redes sociales para que veas lo que la gente quiere. Ya no quiere más luchas condicionadas. Porque ya es, eh, ya es, vaya, muy muy, este... Muy, este, ¿cómo te, este, vaya, ya es muy aburrido. Lo que siempre vemos, que la gente ya sabe quién va a ganar y quién va a perder. No hay una ética arriba del ring. Todo es actuado, bro, me lo han dicho. Si la industria de la lucha libre sigue como va, van a seguir teniendo escenarios, y a foros totalmente raquíticos a nivel nacional. Por eso la gente dice, prefiero ver lucha libre clásica en el Consejo Mundial que ver a AAA. Ahora, las promotoras donde hay líquido vital, pues ya sabemos, son empresas que no tienen contratos con televisión, y por ende pueden llevar ese formato TV14, por así decirlo, no tanto de entretenimiento. Ahí está la arena López Mateos, arena Naucalpan, entre otras promotoras, que hasta hay también lucha libre extrema, son empresas independientes. Pero para televisión, pues ya no hay ese tema, porque, vuelvo a lo mismo, la televisión no te va a pagar derechos, porque el anunciante no quiere ver ese concepto de lucha libre, que ellos, pues, digo, van a pagar sus anuncios, pero ellos no quieren esa... Imagen para la sociedad y para la gente que adquiere sus productos gracias a los comerciales. ¿Qué es lo que sucede con las luchas pues arregladas en México? Eso ya es el acabose con, la, pues, con el público mexicano, es quien hace y deshace cualquier empresa. Ya lo comenté hace tiempo, cuando fue el 89 aniversario de la Arena México, ver a Atlantis derrotar a Estuca dices, no fue creíble ¿no? Que el Consejo Mundial tiene su clientela y su público sí, gracias a Dios, ¿no? Si no estaría tan valiente también Lo que sucedió en Noche de campeones en Acapulco, ver a Dragon Lee, ya lo comenté también. Va a WWE, le abres la puerta, eso ya lo comenté. Qué bueno, felicidades. Creo que de los hermanos Muñoz, quien más conecta con el público es Dragon Lee, por su calidad de lucha. Es un luchadorazo, siempre lo he dicho. Muchas veces el negocio de la lucha libre estas empresas tienen ya una confusión de identidad. Una confusión de identidad porque ya no saben cómo traer a la gente a sus funciones, a sus arenas, para llenar. ¿Algo ha cambiado en la lucha libre mexicana? Sí. La gente quiere ver, más allá de vuelos espectaculares, quiere ver qué hacer luchístico. Sabemos que Dorian, Marisela Peña, pues heredaron el emporio de Antonio Peña. Antonio Peña, pues sí sabemos que traía todos los conceptos de Estados Unidos, los replicó en México en su empresa, sí. Hoy en día la gente se pregunta, la gente se pregunta, ¿Y qué va a pasar en el 2023? ¿Es que si el rayo de Jalisco va a exponer en alguna triple manía? ¿Qué va a pasar con la caravana? Este, ¿Ya no va a tener sociedad con la empresa elite de Tony Khan? ¿Sino que ahora va a ser NXT? Pues, está en el aire esa información. No podemos especular, simplemente hay veces hay rumores... Y pues hasta el momento, mientras no se confirme, pues seguirán siendo rumores. Pero AAA está pasando por momentos críticos. Ya sabemos, la primera edición triple manía en Monterrey, sí, se llenó el estadio de Béisbol, sí. En Tijuana, señores. El paneo de luces nada más fue en Ringside No alumbraron gradas. Cuando no alumbras gradas es porque... Te das cuenta que fue un fracaso la función. Ahora en la Ciudad de México, ¿hubo huecos? Sí. ¿Está pasando el país por un momento difícil económicamente? Sí. ¿Qué pasó con WWE Live en Monterrey? Sí llenó, sí, sí llenó. Ahora en la Ciudad de México, ya cuando me di cuenta, había unos grandes huecos en las gradas. ¿Qué dices? ¿Y qué pasó con el universo en México? ¿Cuál fue el detalle? ¿Por qué no llenó? Algunos dicen, es que no hubo mucha promoción. Bueno, es que antes eh, las funciones eran transmitidas por Televisa y TV Aztec. Y ahora ya no, y por eso no hay difusión, y por eso no llenó tampoco WWE Live Arena Ciudad de México. Fíjense que es un tema muy complicado muy complicado porque ustedes me preguntan siempre ¿y por qué el toro blanco, el toro blanco, el toro blanco? Pues es que el toro blanco no conecta con el público por eso no puede ser campeón de nada en la empresa elite yo alguna vez lo comenté, mientras siga haciendo esas cositas no conecta con la gente ah, pero abusados ¿Por qué WWE este, contrató a Dragon Lee? Primero, para darle una lección a la empresa Elite. Segundo, porque ya llevan con la visoría de Dragon Lee desde hace varios años. En el 2020 pudo haber llegado, no llegó. Porque Vince McMahon luego hay veces tiene algunas ideas, o tenía algunas ideas que llevaron a que se cayera esa negociación. Pero ahorita con Triple H y los visores que tiene a nivel mundial, se dio cuenta que Dragon Lee conecta con el público de Japón, con el público de Estados Unidos, en todas las empresas donde ha estado Dragon Lee, ha sido campeón. ¿Saben por qué le dan los campeonatos a Dragon Lee? Aparte de que es bueno porque conecta con el público, porque es un luchador espectacular. Aquella lucha que tuvo con su hermana en un evento de Ring of Honor, ¿Conectó la gente totalmente con Dragon Lee? Por eso es una garantía que tenga éxito Dragon Lee en Estados Unidos en la marca multicolor NXT. Sí. Desafortunadamente vamos a ver gente que hay veces piensa ortodoxamente. Un ejemplo. Conan Beek, el regiomontano, estrella de la lucha libre de regia. Trabaja en multimedios, es un luchador que llama la atención por su forma de ser, pero no es un gran luchador, no. Que hay veces lo mencionamos así para que no se escuche feo cuando titulas un video. ¿Qué hace Conan Beck arriba de un ring? Pues nada, pero jala gente. Y eso lo quieren replicar con cualquier luchador que sube a hacer cosas que ya no es lucha libre. La verdad es de que por donde le veas, le busques, entender la lucha libre mexicana es hay veces una quebradera de cabeza. Les voy a poner un ejemplo. Ok, ya hablamos que WWE quiere entrar a México con NXT, también se dijo que quiere entrar a Japón. Pero a Japón no va a entrar. ¿Y saben por qué no va a entrar a Japón? Porque todas las empresas en Japón se van a unir y no lo van a dejar entrar por las leyes que hay en Japón en Japón señores New Japan, NOA pueden intercambiar luchadores y llámese DDT DDT Pro Wrestling también tienen intercambio de luchadores son unidos aquí en México no hay unidad AAA Consejo Mundial no se pueden ver desde padrísimo que fue lo único que vimos De esa puerta prohibida enfrentarse dos empresas Que todo salió de control y salió mal En Japón WWE no va a entrar, no va a entrar ¿Ustedes creen que le van a abrir la puerta a un monstruo en Japón? No Allá son muy unidos No como en México Que siempre pues hay diferencias como mexicanos ya sabemos cómo funciona este negocio. La creatividad. ¿Qué sucede con la creatividad? Digo, sabemos que en AAA ya está el campeonato La Leyenda Azul, la Copa Bardal, un campeonato crucero que está congelado, inoperante, que lo tiene Fénix, campeonato pues de las Américas, o no sé cómo se llama ese campeonato que también tiene Fénix, y son cinturones que nunca brillaron, no, en AAA nunca brillaron, ni el campeonato mixto, se necesita cambiar todo, <coughs> todo está mal, todo, ahí está el hijo del vikingo, que he escuchado que ya está harto de las críticas, que su vida personal no nos interesa su vida personal pero antes los campeonatos los tenían gente de peso completo hay que retroceder en el tiempo ¿Quién era campeón en estados unidos pues había puro mastodonte ustedes dirán oye pero también en WWE tienen un bultazo y se llama dominico misterio es que conecta con el público sus ocurrencias y lo que hace con su facción Josh Menday. Pues sí, señores, hay un fragmento como un Atlantis en el Consejo, como un Mister Iguana en AAA. Tienen a su Dominico Misterio, le dan un push. Ya vimos hace unos días ese storyline que llega a la casa de Rey Misterio con Leo Ripley y que le echan una patrulla. Ese storyline, pues ya no es creíble ya no es creíble pero obviamente la gente pues se empapa de ese tipo de situaciones que hay veces las storylines del buqueo se vuelve bochornoso y se vuelve choquijoso que hay veces aburre a la gente algunos dirán pues tú hablas mucho de lucha libre de lo que te gusta y no te gusta creo que ese es uno de los temas maravillosos que nos da la libre expresión. Tenemos las palabras adecuadas, no es el afán de que alguien se sienta mal por lo que hablamos de lucha libre. La lucha libre es el segundo deporte a nivel nacional con más audiencia. El primero es el fútbol, que ya sabemos que el fútbol no tiene pies, el llamerito y... Ni el yamerito, también fracasó el yamerito. Hemos visto entrenadores extranjeros dirigir a una selección mexicana, ese es otro tema, pero ya sabemos cómo termina siempre la historia. La lucha libre es manejada por extranjeros, pues ahí está Conan en AAA. Lo bueno que el Consejo Mundial no tiene un extranjero que esté llevando la programación la verdad, este, por eso hay veces la gente no asiste a las arenas necesitan sentarse en una mesa todos los creativos a reconfigurar señores el esquema de lucha libre en México, sí porque si siguen por el mismo camino van a fracasar una y otra vez algunos me dicen ¿Tú qué sugieres? Yo no puedo sugerir nada. ¿Saben por qué? Porque a mí no me pagan para ser creativo de una empresa. La creatividad del buqueo conlleva un sueldo muy elevado, que no lo paga cualquiera. Yo hablo de este negocio porque lo conozco. Arriba, abajo, tras bambalinas, donde ustedes quieran, yo sé muy bien cómo se maneja este negocio lucrativo hasta hace algún tiempo lo fue. Hoy en día están más preocupados los promotores si van a llenar. Anuncian tantos luchadores, tantos. Dices, oye, ¿cómo le vas a pagar a tantos luchadores? Ahí está este, la función que iban a organizar en Orizaba. Que Dragon Lee, que Rouge, que el vampiro... Digo, hay cosas desagradables en la lucha libre. El vampiro canadiense tiene sus años. Él dice que no está enfermo, pero yo lo veo ya muy perdido para seguir arriba de un ring. ¿Que no saben hacer otra cosa? Pues creo que no. Por eso siguen empeñados en seguir en el negocio de la lucha libre. Es muy lamentable, la verdad, muchas veces cuando hablamos de lucha libre hay gente que se lo toma a pecho, pero yo siempre les digo, no es el afán de menospreciar la lucha libre mexicana, porque ya no es la lucha libre mexicana como antes, ya no lo es, ha perdido tantas cosas, que ya todo lo cuestionamos en México, cuestionamos todo y para todo siempre buscamos el pero, el pero, pero, pero, un ejemplo, hablando de lucha libre, pues, japonesa. Japón, pues, tiene su división. New Japan Strong en Estados Unidos. ¿Acaso ven a un mestriguana con un peluche? New Japan, uh -huh. New Japan de Japón. Son, son una empresa que todo el tiempo está buscando talento tiene un talento enorme en un nivel que ya no hay en México. El nivel de la lucha libre está por, por los suelos, señores. Hay veces vemos gente soñadora que quiere ser luchador. ¿Qué es lo que pasa? Se lesionan. Las empresas de lucha libre deben de tener visores. Más allá de tener un dojo o una escuelita, con profesores, ex luchadores, que están empezando, vaya, pues a entrenar nuevos talentos, y eso es bueno, obviamente debe de haber cambio generacional tarde que temprano, llámese la empresa que sea, pero New Japan está haciendo las cosas a un nivel, pues, como WWE, sí, claro. Su marca de desarrollo, New Japan Strong en Estados Unidos, ¿Cuántos, ¿Cuántas joyas, cuántos talentos hay actualmente, señores? Ya cuando están dando ese salto de calidad, directamente a Japón, para las funciones más importantes de la empresa de City. Aquí en México, ¿hay joyas? Sí, todavía hay. Bandido, pues bueno, Dragon Lee ya se va. Most Wanted, bandido, este, alguna vez lo dije Ayabusa quería que él encarnara como el Ayabusa mexicano Pero bueno, eso se quedó allá a la deriva Alguna vez lo platiqué Pero ahorita hay otra joya, Commander Commander es una joya Que pues ya ha ido a Japón Ha estado en Estados Unidos Pro Wrestling Guerrilla Va a estar en un evento el próximo año Es un luchador que está siguiendo los pasos de bandido Desafortunadamente hay veces los intereses, los intereses de esos creativos que hay veces se maneja como lo dice mucha gente. Hay veces los malos manejos y los malos entendidos dejan de lado al buen luchador y al que según está conectando con el público lo tratan de impulsar. Conan dijo, es que Mister Iguana conecta. queremos ver lucha libre en México señores yo le digo a AAA voltea a ver New Japan Strong y date cuenta que son pequeños aforos pero la gente siempre está en esas funciones en Japón pues no se diga señores es que en México vienen a aprender a luchar pues sí, señores Apenas tienes bases de luchador y vienes a México a dar tus primeras barometas, ¿sí? Pero ya se terminó esa época. Donde venían luchadores de Japón a México. Yo les voy a platicar algo rapidísimo, lo que me dijo un luchador muy importante en Japón. Kazuchika Okada, el estandarte de New Japan en Japón. ¿Qué creen que me dijo? Digo, oye, ¿por qué no vas a México? Una vez vino a México, a la arena México, una sola vez ha venido a México. Dice, pues no me gusta el estilo de lucha libre, me sentía perdido, extraviado, en la catedral de la lucha libre, el único que pues, me empezó ahí a tratar de castigar fue Diamante Azul, en ese entonces, hoy es Diente Azul. Ustedes me dirán, Oye, ok, perfecto, ya nos platicaste lo que piensa un luchador japonés de la lucha libre mexicana. ¿Qué me dices de Diamante Azul? ¿Ha perdido algo? Considero que sí. Después de que sale del Consejo Mundial, pues, creo que ha perdido la calidad como independiente. Ustedes dirán, oye, por qué Diamante Azul no ha llegado a Estados Unidos? Sí, sí ha ido a Estados Unidos a promotoras chiquitas y trata de abrirse paso que Diamante Azul no es volador, no, no es volador, Diamante Azul es más fajador. La verdad es de que la lucha libre tiene sus, pues, sus confusiones hoy en día. Todo el mundo trata de organizar ideas. ¿Qué le hace falta a la lucha libre? Como dice Mr. Iguana en el comentario que les leí, es que ustedes no invierten. Ah, bueno, ¿y le, le conviene a Dorian tener escenarios vacíos? Ese comentario se lo voy a mandar a Dorian. Oye, fíjate cómo se expresa uno de tus luchadores en redes sociales. Yo le diría a Dorian, sí, estás invirtiendo mucho dinero, sí. ¿Te conviene tener aforos semivacíos? Pues no. El negocio así no funciona, el modelo de negocio no funciona. Y tan es así que este 2022 AAA, ninguno de sus campeonatos brilló. ¿Y saben por qué no brillan los campeonatos? Porque está mal boqueado. Se los están dando a extranjeros pensando AAA que les iba a dar un push internacional. Ya vimos que en Arizona pues tuvo más o menos una buena entrada. Allá son dólares, allá la nostalgia del paisano pues va a ir y te va a comprar el evento. Sí que el concepto de AAA ya no es más una empresa como tal, sino que han adoptado el negocio del wrestling como lo hacen en Estados Unidos, sí. ¿Cuántas empresas en Estados Unidos hay importantes que te das cuenta que siempre tienen gente, siempre está lleno, pues, los escenarios, los locales, donde se presentan estas empresas? Hay tantos escenarios en Estados Unidos tantos escenarios. Major League Wrestling es una industria enorme. Donde quiera hay talento, hay talento indie que no son tomados en cuenta con las, bueno, en las empresas grandes. Pro Wrestling Guerrilla tiene muy buenos, muy buenos por cierto, talentos que muchas veces el luchador pues quiere brillar para que una empresa grande los tome en cuenta y puedan llegar al estrellato, como cualquier luchador le gustaría llegar. Vuelvo a mencionarlo, ¿qué necesita la lucha libre? Seriedad. Si no hay seriedad, señores, el aficionado ya lo ve como un teatro mal habido, la gente ya no quiere pagar su dinero. Para ver una función de lucha libre. Tú dirás. ¿Y tú qué harías? ¿Para que esto cambie? Para empezar no tener preferencias señores. De luchadores. Si yo tengo un roster. Talentoso. Y los tengo guardados. Tras bambalinas. No señores. Yo los pongo. A trabajar. Que no se vea la discordia un ejemplo les voy a poner un ejemplo ya sabemos que Fabi Apache pues es independiente llegó al Consejo Mundial como Fabi ya tuvo pues un duelo siendo ruda y Marcela técnica y pues, las rudas ganaron dos caídas al hilo y este Marcela pues ya retando un duelo de cabelleras no se les hace tan rápido un reto de cabelleras. O sea, ¿acaso Fabi va a llegar al consejo para dejar su cabellera? Ella ya lo dijo, es muy prematuro un duelo de cabelleras. Y estoy de acuerdo con Fabi. Muchas veces hay empresas que quieren utilizar el talento foráneo o de fuera para llenar un evento de lucha libre que el Consejo Mundial sabe muy bien que llenaría la arena México con un duelo de, de estas mujeres, hermosas por cierto un saludo Marcela, un saludo Fabi, con todo respeto pero es muy rápido señores, es muy rápido porque la gente lo toma como víctima tomaría este duelo como víctima a Fabi el consejo dándole una cabellera a Marcela yo respeto mucho a las mujeres, no me gusta hablar de luchadoras Nada más se habla hay veces de lo, de lo que es más relevante. Pero creo que es muy rápido como para enfrentar a estas mujeres y el consejo por ahí ya se equivoca. Muchas veces me dicen, oye deberías de darles unos... No, es que yo no puedo dar ideas, les voy a decir por qué. Ya les dije que cuesta caro y aparte, pues el trabajo se supone que triple lucha libre A. ¿eh? Y el consejo mundial tiene gente creativa. ¿Dónde está la creatividad? Es que el Consejo Mundial llenó el 89 aniversario, sí, le caben 16 mil, para 23 mil de la Arena Ciudad de México. Ahora, hay mucho turista que le gusta y le llama la atención las máscaras y va a una función a la Arena México para ver lo que es la esencia de la lucha libre, sí. ¿Es la catedral de la lucha libre? Sí tiene muy buenos talentos, claro, los tiene congelados, vuelvo a lo mismo, las preferencias, eso es lo que puede echar a perder un buen elemento, y llega el momento que, pues ese talento se va a hartar. Si tiene luchadores bien preparados, como el hechicero, un saludo al hechicero, el hombre que nació para luchar, y hay otros luchadores, ¿eh? más, pero el hechicero, es un talentazo que tienes que explotarlo, ahorita que tiene mucha calidad. Ahora que estuvo cerrada las arenas en México, vimos al hechicero en Estados Unidos, en empresas indie haciendo grandes cosas. Enfrentar a luchadores que difícilmente van a venir al Consejo Mundial, y los derrotó con una calidad el hechicero en Estados Unidos. ¿El hechicero tiene la calidad para ir a Estados Unidos y Japón? Sí, señores, tiene una calidad muy chingona. No me canso de decirlo, pero, pues, las luchas de relleno, las luchas que ya, pues, la gente como lo dice, todo es actuado, ya sabemos quién va a perder, quién va a ganar, ya la gente empieza a especular para el 90 aniversario en la Arena México que si Octagón va a perder la máscara porque necesita dinero, todo eso escuchas en redes sociales. A mí, en lo personal, pues siento feo, sí, siento feo por triple A, me pongo de lado de triple A. Ya lo dijo Mr. Iguana en su comentario en redes sociales, que yo leí, y le voy a sacar una captura de pantalla para ponerlo en la comunidad. Y que ustedes lean el comentario. Lo voy a postear mejor en Telegram. Cuestiones polémicas en Telegram. Para que ustedes lean el comentario. Para que no digan que yo estoy inventando. Pero fíjense que es muy lamentable la verdad. ¿A dónde nos va a llevar? Estamos haciendo ahorita un recuento del 2022 todos los fracasos, los fiascos que eh, a Pagano le regala la cabellera de un cibernético que ya está muy oxidado, que nunca fue espectacular, que acaba de ganar la copa imperial, que venció al vampiro, un luchador que ya también está en decadencia. Qué lástima que muchas veces no pensaron estos luchadores en hacer un negocio porque la lucha libre no te va a generar dividendos cuando seas de la tercera edad, o que tengas arriba de 50, 55 años. No es lo mismo 25 años que 55. No es lo mismo. Por eso muchas veces la gente queda desencantada. Se da cuenta la gente, mira, el vampiro ya no se mueve, se deja castigar, ya no hace movimientos, está enfermo, ¿qué le pasa? Pero la gente siempre te dice, no, ¿cómo crees? El vampiro es el vampiro. Estuvo en WCW enfrentando a Sting. Estuvo en empresas como XPW. Estuvo, sí, estuvo en muchos lados. Dicen, ¿es que Conan conoce el negocio? Pues sí, anduvo en ECW, WCW, empresas como TNA, Impact, y te das cuenta cómo trabajan los creativos. Y de ahí, pues, a su edad que tiene Conan, pues quiere implementar lo del pasado, lo que le puede funcionar, que por cierto, por ahí había escuchado, que este, digo, a nadie se le decía nada, señores, una cosa es, analizar lucha libre, yo siempre lo he dicho, jamás le desees el mal a nadie, aquí, no le decíamos el mal, ni a mil máscaras, no, no, no, no, no, no. hablamos, ...de lo que fue la lucha libre, no de su persona... ...si su persona es diferente en su familia... ...no nos debe de interesar a nosotros... ...aquí hay veces... ...hablamos de lo que la gente... ...y los aficionados quieren saber... ...pero... ...en el tema de Conan... ...a nadie se le decía un mal... ...algunos habían este, mencionado... ...que Conan está teniendo problemas... ...nuevamente con un riñón... ...no sé si el riñón que tuvo el trasplante... ...hace algunos años... No sé si sea el caso en la actualidad, pero por ahí una persona muy conocida y cercana, Conan, dijo: Es que un riñón, un riñón, un riñón para mi patrón, el creativo de AAA. Ojalá que digo, pues no sea el caso, ¿no? Pero no lo digo yo, lo dijo una persona muy cercana, Carlos Santiago Espadas, que pues obviamente tiene su podcast y como cualquier persona, pues puede hablar de los temas de la lucha libre, él tiene conocimiento, sí, pero la lucha libre en México está estancada, no tiene patas para gallo, 2022 fue un año desastroso para la industria, vemos en el Consejo Mundial, digo, bueno, hay veces, tengo conocidos que van a la Arena México, les puedo preguntar, oye, cómo estuvo el aforo de la Arena México? ¿Se llenó? no se llenó, ¿qué pasó? vuelvo a comentarlo, este no hay dinero en el país hemos hablado de carteleras como en febrero esa lucha de máscaras y cabelleras entre NGD, Nueva Generación Dinamita y el negocio traumado, que Arena López Mateos, pues no esperen una máscara de uno de los dinamita segunda generación, no, no la esperen. Una cabellera es factible, claro. Los traumas no van a perder su máscara. Los traumas son buenísimos y no creo que pierdan su máscara. Ahora, sin salida el primero de enero, pues es talento joven, sí, qué bueno que organicen y piensen en el talento joven. No cuestionamos, pues, lo que piensa organizar el Consejo Mundial. ¿El Consejo Mundial está ocupado en su negocio? Más que AAA, sí. ¿Que puede haber una ruptura entre All Elite Wrestling y AAA? Lo más seguro es que sí también. ¿Y que All Elite Wrestling ya le echó ojo al Consejo Mundial? Sí también. Les voy a decir una cosa que nadie lo dice. Las empresas en Estados Unidos al quererse asociar con intercambio de talento, ¿qué es lo que busca All Elite Wrestling? También la empresa Major Elite Wrestling MLW en Estados Unidos quiere una sociedad con el Consejo Mundial. Ya se dieron cuenta que tienen talento congelado y que ellos lo quieren, venga a su reino. Si en el Consejo Mundial no te dan la proyección, aquí vas a ganar dólares. Eso es lo único que se logra con las sociedades en la lucha libre, de empresas americanas en México, sí. También hay cuestiones que están fuera de la ética. Un ejemplo. Nada más porque New Japan tiene una sociedad con el Consejo Mundial, y luego hay luchadores en... All Elite Wrestling que no pueden luchar en Japón nada más por ese motivo nada más para que vean hasta dónde llega el negocio perverso de la lucha libre es algo fuera de lo normal muchas veces es desagradable escuchar este tipo de comentarios Andrade no pudo luchar en un evento de la empresa Elite in New Japan, Forbidden Door porque estuvo en el Consejo Mundial, al igual que Rush. El modelo de negocio en México es egoísmo, sí, sí, claro. Desafortunadamente, pues yo les doy la razón a promotores que ellos intentan llenar, no es el afán de tirarle a los promotores, ojalá que llenen. Yo sé muy bien lo que es una inversión y la frustración redituable un evento antes del cocobicho como así lo dice un youtuber que me mandaron ese fragmento creo que se llama Luigi Rocker un saludo no he visto sus videos pero me mandaron un fragmento donde dice el cocobicho bueno <coughs> de una forma más, más amable que no se escuche ortodoxamente pero pues, ¿qué va a pasar en el 2023? Rumores, chismes, hay veces que tenemos problemas. Con la conexión, perdón, se había cortado, seguíamos en el tema. Ya casi terminamos. Dios mío, tal parece que alguien no quiere que hablemos de lucha libre. Perdón, ¿eh? de repente estábamos perdiendo la conexión. Ya estamos nuevamente, ya casi terminamos el tema. ¿Qué va a pasar en el 2023? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde va a terminar la industria de la lucha libre? ¿Acaso NXT AAA México se va a concretar? No lo sabemos. Hay especulaciones. Dragon Lee, eso sí les puedo decir, que va a triunfar el muchacho. Me cae bien. Un luchador cuando tiene mucho respeto por el público, hasta el público lo defiende y hasta los luchatubers lo defendemos. Humildad y sobre todo ser un luchador de élite como lo es Dragon Lee. ¿sí? Por esos detallitos lo apoyamos. Por la humildad, lo, buen, pues, lo bueno que es vaya en su trabajo que es la lucha libre. Y sobre todo, muy noble. Dragon Lee es un luchador muy noble muy noble que si se va a comer a NXT UK es que Bron Breaker el sobrino de Scott Steiner hijo de Rick Steiner es el campeón de NXT, acaso va a ser campeón de NXT, pues ahí está el campeonato USA NXT digo no estoy diciendo que va a llegar por un campeonato tiene que demostrar en este eh, performance center Centro de desarrollo, sí, sí, sí. Fíjense que me gustaría ver a Commander en NXT. Commander tiene planes, no se sabe si en Japón, en Estados Unidos. Es una joya, Commander, definitivamente. Va a triunfar y, pues muchas veces nos damos cuenta, nos damos cuenta que tenemos que darles un voto de confianza a estos luchadores, sí señores, tenemos que apoyarlos, queremos que la industria de la lucha libre retome lo que es la esencia, ya no queremos cosas infantiles, es que dice Conan que así es el modelo de negocio hoy en día. La gente, aunque vea un mistriguana con su yesca, es lo que vende. Pues qué raro porque en redes sociales la gente se está quejando. Se está quejando por todo y para todo. ¿Quién tiene la razón Conan? O las redes sociales. Hay gente conocedora, yo le diría a Conan, abusada, hay gente conocedora que lo que tú vas, la gente ya regresó. Y por eso la gente cuando ya sabe lo que va a pasar, pues decide no, no gastar dinero en una función de lucha libre. Es lamentable que AAA, sí ha invertido dinero, claro. Y no es burla, no es burla, no. Queremos que la lucha libre resurja, ver auditorios, recintos llenos para una función de lucha libre. No se diga las arenas independientes, ahí está la arena naucal, que tiene a sus shotas y sus luchadores locales, que digo, Son mucho jover, bueno, luchador novato, ahí se forjan, ahí agarran un poquito de práctica para posicionar. Posteriormente, pues buscar nuevos horizontes. Definitivamente la lucha libre necesita, necesita una configuración. Si no haces una configuración, el 2023 va a arrojar resultados muy negativos. Y está de yo decir que hace falta. Creo que por eso gana mucho mucho dinero Conan en Triple Creo que en el Consejo Mundial pues tienen varios personajes que fueron luchadores y conocen el negocio de la lucha libre. Al margen de las sociedades, sí, las sociedades de extranjeras van a venir a México para quitarte algunos talentos. Eso es lo único que hace las empresas extranjeras, porque le preguntan al luchador cuánto ganas. Sabes que yo te voy a pagar tanto. El luchador mexicano ve los dólares y dice, no, no, pues aquí voy a ganar en un año lo que voy a ganar en el Consejo Mundial en seis años. Dices, no, pues mejor me voy a Estados Unidos. ¿Qué más podemos decir, señores? La verdad, muchísimas gracias por aguantarme, por apoyar el canal, por suscribirse. Este tiempo que hemos tenido una plática bien constructiva. Siempre con respeto, definitivamente me preguntaban oye deberías de hacer unos videos con algunos youtubers, no me gusta porque no tengo tiempo. Yo tengo ideas y como alguna vez me lo dijo alguien, lo que pasa que tus ideas están en otro nivel, fuera de YouTube. Y por eso eso no podría yo tener alguna colaboración con algún otro youtuber, no. Si sí tengo colaboraciones en gente muy conocida de este negocio, en Canadá, Estados Unidos y algunos en Japón, que afortunadamente hablan muy bien español. Me platican de chismes de Japón, pero muchas veces no los toco en el canal. No los toco en el canal porque... No es relevante esa información de luchadores japoneses en México. Lo único que puedo decir, pues ya lo habíamos anunciado hace tiempo. Nakamura contra Keiji Muto, señores. Creo que esa lucha de Nakamura y Keiji Muto, pues, va a ser como el Great Mota vaya. Porque creo que hasta donde yo sé... Nakamura nunca ha luchado con el Great Muta, con la máscara de látex de Keiji Muto. Y pues se va otro grande de la lucha libre japonesa, exponente de lucha libre, un maestro de maestros, alumno de Antoni Naki. Sí, señores, Keiji Muto es el luchador legendario. <coughs> que los tiempos van cambiando. Keiji Muto todavía tiene. Pues muy buen rodaje para seguir luchando, pero si él decide retirarse es porque dice, ya es hora, ya es hora, mi ciclo terminó. Y así deberían de ser los luchadores en México como Kelly Motó. Ya me voy, ya estuvo suave, ya hice lo que pude haber hecho. Si algunos luchadores en México siguen a los 62 años de edad, ustedes dirían, no tiene nada de malo. Pues no, no tiene nada de malo, pero si luego se van a desmayar arriba del ring y se enojan porque uno opina de ese, hace un comentario de lo que sucede. Afortunadamente podemos expresarnos libremente siempre y cuando tengamos el respeto necesario, como nos, nos pide la plataforma y siempre lo hacemos de ese modo, con mucho respeto. Yo le digo a los promotores, les deseo lo mejor en el 2023. A muchos talentos de lucha libre. La gente me dice, es que siempre tocas el toro blanco rush y que no pasa nada. Es que no pasa nada porque no conecta con el público. Y por eso no tiene una oportunidad por un campeonato. No puedes descargar con un campeonato de una empresa importante como es la empresa Elite. Si no tienes una conexión con el público. Y recuerden que la lucha libre es... Business, business y más business. Ustedes dirán muchas veces qué sucede en la industria, pues ya lo platicamos. Muchísimas gracias por aguantarme este año, lo vuelvo a comentar. Creo que hemos tenido muchos reviews, hemos hablado de lucha libre, hemos hablado de lucha libre mexicana, este pues, de Estados Unidos, de Japón, no lo toco, porque pues, a la gente no le va a interesar, ese lo hablo nada más en Twitch, que ya tiene el rato que no estamos en Twitch, porque no hay tiempo. Pero, pues, ¿qué más puedo añadir, señores? triplea en decadencia, el aficionado ya se cansó, ya se cansó el aficionado, no podemos hacer nada, cuando el aficionado pues, ya no llena las arenas, la gente ya no quiere saber de lo mismo, más de lo mismo, siempre una y otra vez más de lo mismo. Y la verdad ya casi cerramos en una hora de estar dialogando de este business, de este negocio. Y pues los videos aquí en Facebook no les doy difusión, ¿no? Pero han llegado ya, mucha gente empieza a llegar, a apoyar la página. Yo siempre lo he dicho. Jamás le vendas a la gente mentiras. Si la gente quiere seguirte, que la gente te siga porque le gusta tu trabajo. No porque estás rogándoles que te sigan. La gente decide quién sabe de lucha libre y con quién se pueden identificar cuando hablamos de lucha libre. Hay mucha gente ya grande de edad, qué bueno, me da mucho gusto que me sigan. Esa gente no le puedes mentir porque la gente de esa edad conoce mucho de este negocio. Muchas veces yo me quedo asombrado de los comentarios que me dejan en YouTube. Que son comentarios maravillosos señores. Es muy importante esos suscriptores como el amigo Cayeda, este, Impala76, gente conocedora, hay, hay muchos, pero mañana voy a mencionarlos a todos, a todos, a todos los voy a mencionar, nos falta hablar de muchos temas, y cada vez vamos a revolucionar el canal, pero bueno, poco a poco, se señores muchísimas gracias ya casi llegamos a la hora quiero que termine esto en una hora porque es felicitarlos a todos desearles feliz año nuevo que el próximo año se enfoquen en sus proyectos como personas aficionados a la lucha libre que siempre estamos preocupados Preocupados para que ustedes tengan lo que ustedes buscan en una empresa de lucha libre, que es la excelencia. Que vuelva a retomar México, sobre todo, ese prestigio, porque ya Japón se lo quitó, definitivamente. El prestigio en Japón, pues, luchan a otro nivel, señores. Lucha libre es Stone, Styled. Es otro nivel, no es lo mismo que en México, en México es más comedia, y eso es lo lamentable hoy en día, pero bueno señores, creo que hasta aquí vamos a dejar, hasta aquí vamos a dejar ya esta capsulita, muchas gracias, sin más que decir, dale dedito arriba si te gustó el video, déjame tu comentario que seguramente lo voy a leer, yo si no pues mis asistentes lo van a leer y si necesitan alguna información